Ok, como bien sabéis en este canal nos encanta cubrir todos los secretos de Fortnite en el juego online y con esta temporada llamada Top Secret nos tiene realmente enamorado el tema de los secretos. Como bien sabéis muchos de vosotros existe una guarida secreta de Deadpool oficialmente dentro de la guarida del pase de batalla. Bien, pues puedo anunciaros que, por ejemplo, esta sala se puede encontrar dentro del juego online oficialmente. Bien, pues eso significa que existe una posibilidad de que también exista una guarida secreta de Deadpool en la isla del juego online. Así que chicos, os puedo garantizar que lo que vais a ver a continuación No lo habéis visto en ningún otro canal Así que en este vídeo vamos a ir a buscar en toda la isla Las ubicaciones secretas que salieron en el tráiler Y que nadie conoce dentro de la isla ¿Te parece buena idea? Si te gusta el vídeo, compártelo con un amigo Y suscríbete al canal si todavía no formas parte de la familia Puedes apoyarnos con el código MRDN en la tienda de Fortnite y no me enrollo más, vamos dentro del juego a buscar esos secretos. ¿Te gustaría conseguir los juegos más top del mercado al mejor precio? Tienes debajo en la descripción un link que te llevará a G2A, la mejor página con los mejores descuentos en videojuegos. Con el código NEOX... Obtendrás un 3% de descuento en tus compras ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis o un pase de batalla? En este vídeo vas a poder conseguirlo muy fácil En primer lugar solo deberás ir a la tienda del juego de Fortnite y colocar el nombre de Mr.Deneox en Apoya a un Creador En segundo lugar deberás comentar en este vídeo qué te ha parecido y cuantas más veces comentes más probabilidades vas a tener por favor, comentarme cosas coherentes, porque si no, seréis descalificados. Así que chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo, porque esto se va a poner muy interesante. Oh, Dios mío, mira esto que te parece espectacularmente. Eh... no. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ay. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Ah, por cierto, está en la habitación del pase de batalla. Ahora me doy cuenta. Esta es la habitación del pase de batalla Chavales, nada más caer Ya encontramos uno de los easter eggs <risa> uh, ¡Yeah! Uno menos ¿Quién me dispara? Quién me dispara? Vale. ¿Es un enemigo? ¿Es un enemigo? Confirmamos eh, está no está brother! ¿Tú de qué vas? <risa> <risa> <risa> Pero esta gente, ¿dónde sale tú? ¡Que se han creído! ¡Soy un agente secreto! Ah, cúbrete ¿Sale? ¡No! ¡Maldito cabrón! ¿Entrará por el pasillo secreto? No creo, ¿no? Madre mía, se va a complicar más de lo que yo me esperaba esto Deberíamos ir a la habitación secreta Del Rey Midas O por lo menos disfrazarnos de squad Oh, yeah Ahora sí que sí ¿Y esto? ¿Bro? ¿Qué es esto? <risa> Un laberinto ¿Se puede romper esto? ¿Se puede romper esto? Oh, Dios mío oh, Se la lío, eh Se la lío, se la lío Se va, se va Se ha retirado <risa> Tiene miedo el circuito es interminable ¿eh? este, este circuito es para siempre, chavales Te metes aquí y no sales, directamente Ojo, que sigue subiendo, vale Lo que me interesa a mí es Buscar habitaciones secretas Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno bueno. Oh. Madre mía de mi vida Ojo. ¡No! Vale, vámonos al tiburón, a la piedra Bueno, es un tiburón Así que vamos a ir al tiburón porque algún pajarito me ha dicho que aquí hay otra habitación de las que nos interesan Y quién sabe, quizás la habitación de Deadpool realmente esté escondida aquí ¡Uy! ¡Qué miedo. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bye. Está todo controlado y la habitación de Deadpool tiene que estar aquí ha. Ahora soy un ninja ¡Vamos! ¡Sí! Por fin matamos a alguien, no me lo creo ¡No, bro! ¿Qué? ¿Me está apuntando a mí? A mí, Bro, pero si sí ha sido muy fácil, tío vale. Tenemos poco tiempo ¡No! Oh, perfecto No ¿Es Podría ser este No, a ver, tiene pinta un poco de raro Parece, rarillo Pero no creo yo que sea Oh, oh. ¿puede salir? Impresionante Ojo que viene alguien oh, No se está tampoco No se está la habitación de Deadpool Volveremos seguir buscando Hola, hola No, está todo muy limpio Como para pertenecer a Deadpool, ¿eh? me parece a mí ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es ir al jefe final? ¿Es ir al jefe final? Efectivamente ¡Ah! El gancho, el gancho. Tenemos el gancho, no me lo creo. Tenemos el gancho infinito. ¿Es un gancho infinito? No, ¡Oh, no me mates tú ahora, ¿eh? Vete a la verga. Vete a la verga. ¡Maldito! ¿No ¿Quedan enemigos? ¿Dónde está? ¡Oh, escopeta, escopeta, escopeta. Necesito una escopeta. ¡Eh! ¡Ah! No, me, rayo! ¿Me, rayo? me rayo. Me rayo, me rayo, me rayo, me rayo. No tengo escopeta. So, so. Lo encontraré, lo encontraré Eh, la tarjeta La tarjeta está ahí, chavales Ojo, le he dado, eh Le he dado, le he dado, le he dado Está aquí, está aquí, está aquí Nos llevamos a la tarjeta oh, Soy un ninja Vámonos Ajá ¿Dónde carajo está la puerta, bro? Aquí está De sésamo! ¡Sí! No, ¡No! ¡No, no! Bro... ¿Estás de broma? ¡Mátalo, mátalo, láser, mátalo! ¡Mátalo, reviéntalo! ¡Ojalá te mate! ¡Ojalá te mate! ¿Y no ha entrado a lootear? ¿No ha entrado a lootear? ¿No ha entrado? ¡No ha entrado! Es tonto, tío Va a morir, va a morir, va a morir tío. Tan solo nos queda un sitio como agentes secretos Para averiguar si realmente se esconde o no se esconde aquí para averiguar si se esconde o no se esconde la habitación de Deadpool por aquí. What? ¿A dónde están disparando? No, ¡No, no, no, no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡A mí no! ¡Ajá! ¡Muertísimo! Brother, ¿pero tú de qué vas? ¡Señuelos! ¡Oh, yeah, baby! La habitación... ¡Oh! ¡Es nuestro! Partida perfecta. Perfectísima, yo diría. ¡Oh, ¡Oh! ¡Panel de control enorme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tendrá esto algo que ver con el evento de esta temporada? Adiós. ¡Oh, esta partida vamos a terminarla y vamos a ganarla. Como que soy Mr. Deneox, el agente secreto plátano, os digo yo además gente que la habitación de Deadpool tiene que existir dentro del juego, quizás muchos de vosotros ya la habéis encontrado y me gustaría que lo comentarais debajo en la sección de los comentarios si alguno de vosotros ya ha visto la sección la habitación de Deadpool secreta si la habéis visto iremos a verla con toda la Neox Army me muevo cual agente secreto bailo cual agente secreto y mato como a un agente secreto <risa> Espectacular Ay, llevamos un arma mítica también él Me encanta Si no gano esta partida me pego un tiro en la polla Venga, uno menos Vale Vale No sé qué estaba haciendo Bro Y el material <risa> Cinco personas, gente. Cinco personas sí le tenemos, ¿eh? Pegar un tiro, ¿los cojones? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tío no, tío soy muy malo no, tío, no, muy no, bueno, no,